Eh, una muestra de que la justicia es como la serpiente, que solo muere a los descalzos, los que van bien zapatados, les pasa por encima. Nada, vino a abrazar al amigo, a hablar con el amigo, a saber su propia boca qué pasó y esperando que todo se aclare y que todo salga bien. Se le dice hoy o suben ya. Eh, lo que hablamos, el abogado está ahí, no me atrevo a decir lo que hablamos, pues son cosas privadas. Pero esperemos que esto sea cosa de hoy o mañana, porque eh, no quiero excederme con lo que está pasando, pero son de las vainas que tú dices hay que tener su dos pesos y caen gracias porque lamentablemente aquí a veces quieren dar ejemplo con los urbanos. Y se la puso como la parece Don Miguelo y, y vamos a ver qué pasa. Yo espero ya que mañana miguelo esté en su casa tranquilamente durmiendo en su cama. ¿Qué usted opina de lo que dijo? Automata sobre las redes de No lo vi, no lo vi, porque él tenía live el domingo a las 6 de la tarde y yo tenía un Zoom en ese momento con una emisora de Puerto Rico y no he entrado a las redes para chequearlo, no lo he visto, en verdad, no lo he visto.